En este video vamos a reciclar un tubito de papel higiénico el cual vamos a personalizar como Santa Claus Estás en el canal de Ideas y Arte con Betina Vamos a tomar el tubito, acá lo que hice fue cortar dos partes en icopor que queden así, que no queden precisas Vamos a tomar yute y vamos a forrarlas así yo lo estoy haciendo con tela de yute pero ustedes lo pueden hacer con lo que deseen con tela navideña como quieran hacer el noel vamos a ir forrando así y así vamos a forrar esta, nos quedarían así vamos ahora a forrar el tubito con la tela de yute Voy a aplicar acá silicona caliente para doblar esta parte porque esta, esta yute, esta tela, se va dañando, se va como deshilachando. Y vamos a pegar así. Vamos a colocar dentro, en ambos lados. Y ahora vamos a aplicar la silicona caliente en esta parte la vamos a pegar así vamos a hacer presión también pueden pegar con silicona líquida quiero mostrarles pues con las dos siliconas solo que con la otra se hace más rápido seca más rápido y con esta uno puede ir haciéndolo más despacio nos quedarían así voy a utilizar foamy una tira negra, pomi dorado cordón de yute y esto es una telita polar y una bolita de ico por pequeña ustedes van a calcular para la, para la naricita del muñequito vamos a pegar acá esta parte que sería el cinturón de la ropita vamos a aplicar silicona caliente acá en esta parte pero no vamos a pegar, no vamos a pegar todavía del todo vamos a dejar acá, vamos a coger esta parte que sería para la villita. y vamos a hacer dos cuadritos así Estos, estas dos partes las van a cortar las vamos a colocarla así a ir tirando o jalando y ahora sí vamos a pegar bueno ya teniendo la lista vamos a tomar la bolita y vamos a cortarla en la mitad y vamos a tomar la telita y vamos a cortar así sería para forrar la bolita o la media bolita voy a aplicar silicona caliente y vamos a pegar así amigos recuerden compartir el video con sus amigos ya casi terminamos los videos navideños solo que tengo, tengo varios videos entonces quiero subirlos con ahora con porcelana fría color beige esta la teñí con anilina vamos a hacer así, vamos a aplanar que sería para pegar en esta parte lo voy a hacer con silicona líquida que sería la carita del Noelcito. voy a acabar de pulir más así estaba muy grande entonces la, había que hacerla más pequeñita y vamos alisando pues vamos a pegar la, la naricita y ahora voy a medir acá con cordón para hacer el bigote vamos a hacer varias vueltecitas y voy a tomar otra parte y voy a amarrar acá en esta parte en la mitad voy a hacer un nudito, ahora voy a cortar estas partes y voy a empezar a abrir cada cordón o cada hilo para que quede como con más volumen, esto lo vamos a hacer con todos, nos quedarían así con esta penilla voy a peinarlo y voy a cortar así dándole la forma al bigote ahora voy a tomar de nuevo cordón, voy a aplicar silicona caliente y voy a pegar acá lo voy a hacer solo hasta ahí y voy a medir hasta acá, vamos a hacer como el pelito cortamos y vamos a abrir igual vamos a hacer o a cortar varios miren que se ve mejor así para hacer el pelito y vamos a empezar a pegar aplicamos también silicona caliente en este lado recuerden que también lo pueden hacer con silicona líquida y ahora voy a cortar este en la mitad para pegar acá en esta parte si quieren que quede como más llenito pueden cortar más cordón y voy a darle la formita acá de la barbita cortando en diagonal en ambos lados voy a pegar ahora si sí el bigote Y voy a tomar dos ojitos móviles. Y voy a pegarlos. Ahora sí voy a dar varias vueltas acá en esta parte. Voy a pegar. Voy a cortar este bigote que quedó muy largo. Organizarlo. se haría así ahora voy a coger tela de yute de 10 por 10 centímetros y vamos a cortar así vamos a hacer un conito como les digo esta telita se va como, como dañando pero bueno ahí lo vamos haciendo vamos a cortar esta parte y vamos a, a cortar acá como ya me di ya el gorrito está listo para pegar aplicamos la silicona caliente y lo pegamos así vamos a doblar acá esta parte y vamos a pegarle una bolita o una perlita y acá en esta parte lo que hice fue enrollar más cordón, miren que se ve mejor ahora voy a utilizar foamy este es por mí escarchado Murano, una bolita que tenía de porcelana que quede así flojita en la tapita y vamos a hacer los audífonos, vamos a termoformar calentamos así el foam en la plancha, hágalo con mucho cuidado y ya con la tapita formamos la bolita me parece que queda muy fácil así también vamos a hacer la otra, bien, bien de nuevo calentamos vamos a colocar encima y ya ya cortadita nos quedarían así vamos a tomar limpia pipas esta es una limpia pipas blanca vamos a enrollar pueden usar la limpia pipas que es el verde, azul, colores navideños y vamos a enrollar así vamos a darle formita y ya teniendo la lista vamos a pegar acá en ambos laditos. Ahora vamos a pegar estas partes para que quede como que si tuviera unos audífonos. Pegamos esta otra. Y nos quedaría así. Así terminamos. Amigos, espero que les haya gustado esta idea. Miren que quedó muy novedosa. Manito arriba si te gustó y recuerden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.